En este momento vamos nosotros a tratar un tema que preocupa a muchos a nivel del mundo y por supuesto República Dominicana no se escapa de esto. Eh, mi compañero Fulvio está protegido con su mascarilla. Y Yerian también. Y Yerian. En declaraciones que diera el ministro de Hacienda eh, de, en relación a, a lo que se ha estado difundiendo en los medios de si el coronavirus llegara al país, hay presupuesto para este tipo de emergencias. Dice lo siguiente, lo siguiente Donald Guerrero, destacó que el presupuesto de la República Dominicana contempla partidas para emergencias ante la eventual llegada al país del coronavirus. El ministro explicó que en un caso como este, el presidente de la República, que es quien administra los fondos de emergencia, tendría que hacer una declaratoria de emergencia para algo de esa naturaleza. Agregó el ministro de Salud Pública y demás autoridades que están pendientes de la evolución del coronavirus y que hasta el momento es imposible determinar cuál sería el impacto económico si este virus llegara al país. La pregunta es, en caso de que sea cierto que en cuanto al presupuesto estamos preparados, ¿es suficiente para dar una respuesta oportuna? No necesitamos más que eso. Estamos tomando las medidas preventivas necesarias. Nuestros hospitales están preparados. Estamos en la capacidad de construir un hospital especializado en menos de 10 días. Son muchas las informaciones que se han estado tejiendo alrededor del coronavirus de que si llegaron personas con síntomas respiratorios, eh, a nuestro país están en cuarentena, están en observación, hay una alarma a nivel mundial, se ha estado desde la Organización Mundial de la Salud a que se declare de emergencia mundial el tema del coronavirus. Nosotros como país, eh, cierro diciendo, creo que las medidas que se han tomado no han sido las necesarias. Ha debido de haber mayor rigor en los aeropuertos, en nuestra frontera, para no permitir que personas con síntomas como esos que se tiene la información, eh, con síntomas de respiratorios y demás, pues sencillamente no ingresen a la República Dominicana. Miren, con relación a esto... Yo dije hace unos días que lo que tenemos que hacer es evitar la entrada por el momento. Y qué cruel se escucha, pero hay que decirlo. Hay que evitar la entrada de los asiáticos a la República Dominicana. Porque ya no sabemos si ya tenemos coronavirus aquí. Te Fíjense que, ustedes, muchachos. Que promueva la entrada de procedencia de China. Exacto, pero, Porque es pero que Fíjate mucho, PUC, mucha gente. que ya hay 27 Países eh, con coronavirus eh, Está Alemania, está Vietnam, está Australia eh, Canadá, Estados India, Unidos Canadá, ya Estados Unidos Estamos hablando de 27 países Que ya tienen el coronavirus A, a, a, a lo interno, pero son países La mayoría de eh, eh, países desarrollados Nosotros no, y entonces Han permitido aquí la entrada De, de gente que viene incluso Hay uno que llegó ayer eh, antes de ayer más bien, que viene directamente, duró 35 días en Wuhan, que es la ciudad donde donde, eh, donde está el foco, y de allá vino y, y entró a la República Dominicana normal. Lo tienen bajo observación, pero es que no, no hemos debido permitirle la entrada hasta tanto esto se le encuentre una cura, una vacuna, porque nosotros no vamos a poder, eh, entiendo yo, y esto es una especulación, responder ante esta eh, posible emergencia. Fíjense ustedes que en China ya van 636 muertos en, en, en 36 días más o menos, a razón de 17 personas más o menos diario. Ese es el promedio eh, que uno puede sacar. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros como país no estemos tomando las medidas del lugar? Aquí está entrando gente de manera normal a la República Dominicana y que viene directamente de China. Llegaron unos cuantos a cuatro eh, eh, viajeros. cuatro, ayer llegaron, eh, cuatro chinos. Sí, llegaron eh, eh, los últimos que llegaron eh, desde Francia, pero venían procedentes de China. Y también estaban bajo observación porque algunos de ellos presentaban los síntomas. Entonces, eh, ¿Cuál es mi recomendación? Y con esto concluyo. Vamos a comenzar a tener cuidado con participar en actividades masivas y vamos a utilizar nuestra mascarilla. Miren, este caso que ha de llamar la atención de todos los países del mundo cuando China pidió a los países del mundo, a la Organización Mundial de la Salud, se, se atrevió a pedirle mascarillas, a pedirles instrumentos, botas, eh, equipos. Me dice a mí la gran gravedad de este caso. Ya hay grave, de acuerdo al informe chino, que de China no sale todo, eh, salen algunas informaciones. Eso es lo que oh, dice el cuatro gobierno. Mil 821 casos graves y 1.500 casos han sido dados de alta. Pero hay otro dato: 314 mil pacientes han estado en contacto cercano con infectados y 186 mil siguen en observación. Ese es un caso sumamente grave. Los datos de hoy superan en 73 muertos al día anterior. Y hay algo importante que yo quiero compartir con ustedes. La mayoría de estos fallecidos vienen de Hubei, que es una ciudad cercana a Wuhan, que es la capital. 73 fallecidos. En un 71% de estos casos vienen de esa ciudad. ¿Y a qué se debe? Que más de la mitad de esos contagios probados en la provincia de Juan y la otra y en la otra ciudad de Hubei Se debe, señores, a que hace falta personal médico una A que hace falta también atenciones, a que hace falta también prevención Y se parece mucho a República Dominicana sí. Vamos a ver, tenemos una llamada, buenos días Buenos días, mi querido panelista Buen día. Este, Buen yo día. lo que digo es la, las autoridades, lo que tienen que ver con la, el ministro de salud y que alarguando dije que están preparados. Digo yo preparados de que aquí en República Dominicana. Ya, ya voy de acuerdo contigo que cierren a esa gente, que no entren aquí, porque no, no, no, que no dije que aquí. preparado de qué. Atención, el equipo de prensa. Atención, Giovanni Cordero de producción del programa. Vamos a mandar al hospital. Hoy de, de San Francisco para que no enseñen, no es que nos digan que están preparados, es que no enseñen cuál es el área que está preparada para recibir esos posibles casos aquí en San Francisco de Macorís. No es que solo en Santo Domingo, que, que, que tienen eh, cinco habitantes, eh, Tú sabes que Santo eh, eh, ¿Y si allá no caben ¿y entonces? Bueno, tú sabes que tiene esta ciudad que donde es el 73% de los muertos en Juvey. Oye, ¿qué es lo que tiene? A ver si se parece a República Dominicana. Ellos se quejan por falta de personal médico, falta de cama en los hospitales. Falta de medicina en los hospitales y de material de protección en esa ciudad, el 77 de muertos han sido ahí. Ay, Se parece mucho. Y ¿verdad? eso es China. Y eso es China. Miren, eh, para nosotros, como es algo nuevo, inesperado, también resulta inesperado y nuevo tomar medidas que sean lo suficientemente adecuadas para situaciones como esta. La humanidad está más que entendida de que los mercados generaron la apertura de fronteras. El tránsito de personas a nivel mundial, diariamente, es, eh, la verdad que es in, eh, inmenso. Y eso también trata con el tema de las relaciones de un estado, de un país a otro. Hoy tenemos nosotros una colonia china importante, pero no solamente la colonia china, tenemos empresarios que dependen sus negocios directamente de la China. Sí. El otro problema está en el contacto de las manos con el virus. Suponiendo que hay una empresa en China que está produciendo una mercancía que viene a República Dominicana con infectados del virus, yo quisiera saber o que alguien me diga qué impacto tiene esto. Los fulgores, tú dices, por ejemplo, llevo no un de, decir, de la, mercancía. Esta, esta montura, mi montura de, de mis lentes, suponiendo, esta montura eh, yo la recibo aquí, yo le hago esto y la pongo en una funda, tiene contacto alrededor de, vamos a ver, mi primer contacto es aquí, uno, sí. dos, tres, cuatro, cinco veces y la empaco. Eso podría tener incidencia que cuando la recibe República Dominicana y la pone en la óptica, la joven o el joven o el caballero viene, hace lo mismo y la coloca para exhibición. Y la cepa estaba ahí porque alguien con manos sudadas... Con... Infectado, posiblemente. infectado posiblemente que no necesariamente tiene que tener porque dice que dura un tiempo y la gente no lo puede saber y se, in... y se activa. Es decir, por eso es mi preocupación en el entendido de que debe de tenerse mayor información pero por lo pronto tomar nosotros las medidas necesarias que no solamente en el tránsito y de operadores de puertos y aeropuertos. Y de frontera. Y de frontera. ¿Eh? Entonces, la otra no, no, parte tanto. está en la condición humana o de los dominicanos. Y aunque muchos de nosotros no usamos el hospital público cotidianamente, pero hay una cantidad de gente que necesita, por necesidad tiene que ir a los... A los hospitales. Sí. Pero allí hay que darse cuenta, hay que entrar a un hospital para darse cuenta qué comportamiento tenemos nosotros los seres humanos que visitamos estos lugares. Entonces, ¿Qué es esto, Fócame a Fulvio, espérate. Entonces, pues está siendo aquí. Eh, no, no, no, no, no, no. <risa> Pero bueno, <risa> le ha dado una, una tosecita al muchacho. Entonces, yo creo para concluir, para concluir, para no, concluir, no, no, no, no, no. que son muchos los aspecto que hay que tomar en cuenta y por lo que nosotros no debemos tampoco alentar a desesperación, porque a mí me preocupa también, es lo que digo, detenerse un episodio. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros o los que están visitando un hospital? Se vuelve un, una tormenta. Mira. Entonces debemos de ser prudentes, seguir buscando, hurgando y mandar mensaje a la población de vigilancia y autocontrol propio de lavarse bien las manos y si usted tiene gripe normal de la que nos da a nosotros, usemos la mascarilla para que no infectemos a los demás. Mira, hay que destacar que sí, ciertamente hay que tener prudencia, pero también hay que decir que esa prudencia no nos puede poner en un punto de que hacerle entender a la ciudadanía de que todo está bien, de que no hay un riesgo ahí latente para todos los países y que nosotros no escapamos de este. Nosotros hemos visto alguna campaña de concientización de parte del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, aquí a nivel regional. ¿Qué se le ha dicho a la gente de manera oficial en relación al coronavirus? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Para decirle, hágalo de esta forma, lávese las manos, use las mascarillas en las universidades, en mil millones, en los millones del plan social debieran usarse o para... O sea, ¿qué el... se está sí, es haciendo? ¿Qué se está haciendo desde ese Ministerio de Salud, desde esos organismos que están ahí para velar y garantizar la seguridad de los dominicanos? No han hecho nada y a veces pareciera que uno quiere ser fatalista, negativo, pesimista. Pero es la realidad que tenemos no han hecho absolutamente nada en este caso para trabajar y orientar a la ciudadanía de manera directa. La única información que nosotros tenemos de acción que se ha tomado desde el Ministerio de Salud es en los aeropuertos que supuestamente se están tomando las medidas con los viajeros. Se Hay eh, unos aparatos electrónicos, unas pistolitas para medir la temperatura, el calor de la gente. En este caso eh, hay que decir, hay que destacar que... Están en vigilancia porque detectaron esas personas que tienen síntomas eh, de respiratorios, quiere decir que están vigilantes, que no se les fueron de las manos. Y así sucesivamente, lo que tiene que ver con las salas de aislamiento para personas que puedan padecer esta enfermedad son muy pocas. Y tengo entendido que solo están Mira. en Santo Domingo y así no puede ser. Solo con los recursos, cierro Francis diciendo No solo con decir que tenemos recursos De emergencia, se puede resolver Hay medidas antes que hay que Tomar y que no se han tomado Hay que ser drástico, pero hay que decirle a la gente Que el coronavirus se descubrió El corona se descubrió hace, En los años 60 Y este tiene distintas matices Que en esta ocasión Vienen ligados a un Síntoma de Forma grave de neumonía que es lo que ha producido la mayor cantidad de muertes. Pero no necesariamente tiene que morir la persona, porque esto es un tratamiento que se ha llevado a cabo en todas las partes del mundo. Con respecto al, a lo grave del, de la neumonía, es donde se debe de de tener mucho cuidado, pero se libran. Pero el problema radica en que no está la vacuna para ese nivel de, un de, de neumonía o de síntomas o de la sí. enfermedad propiamente, por eso es que se están muriendo. Así es. Bueno. Vamos nosotros que en Dios este no momento. Que Dios confesado, como dicen en el Sí, campo. y bien pendientes a tomar precauciones, cómprese su mascarilla, cómpresela. Y a tener una alimentación y, y a, a cuidarnos sí. y que bien. no llegue aquí. Entonces, nosotros vamos a conectar con WhatsApp y ver qué nos dice la gente. Iniciamos con Rigo García desde New Jersey que dice: Buenos días. De mañana.